Hola, bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. En esta ocasión vamos a construir el conjunto de divisores de un número. Recordemos, el divisor de un número natural es cualquier otro número natural que lo divida de forma exacta. Ejemplo, 4 es divisor de 32 porque el resultado de esta división es 8 exacto. El conjunto de divisores de un número natural es el conjunto formado por todos los divisores del número natural en cuestión. Se representa de la siguiente forma. ¿Te recuerda algo? Efectivamente, es la misma notación que se utiliza para el conjunto de múltiplos de un número. Veamos un ejemplo concreto. El conjunto de divisores de 32 es el siguiente. A estos números se les llama divisores de 32 porque dividen de forma exacta a 32. Aquí podemos destacar varias cosas. A diferencia del conjunto de múltiplos, que es infinito, el conjunto de divisores tiene fin. Hay una simetría en el conjunto de, de divisores. Observa cada fila. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras? Aquí vale la pena observar con más detalle. En todas las divisiones de la primera columna, pasemos el divisor a multiplicar el cociente. Veamos los resultados. Si hacemos lo mismo con la tercera columna, obtenemos exactamente los mismos resultados. ¿Qué puede estar pasando aquí? Si has pensado en la propiedad conmutativa del producto, ¡enhorabuena! has acertado. Desde otro punto de vista obtendremos el mismo resultado. Haciendo los productos indicados por las flechas, siempre obtenemos 32. Por ejemplo, 1 por 32 es 32, 2 por 16 es 32 y 4 por 8 es 32. Es evidente que si hacemos la multiplicación en orden inverso, el resultado es el mismo y ahora vamos a ver cómo encontrar el conjunto de divisores con la calculadora de papel. Muy bien, ya tenemos nuestra imagen de la calculadora de papel con la que podemos trabajar. Para encontrar los divisores del número 32, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a buscar desde el número 1. Los divisores, el primer divisor, siempre lo buscaremos en la fila de siempre. Entonces, una vez que estemos aquí, buscaremos el número 32 en la la primera columna. ¿Encontramos el 32 aquí? Sí, efectivamente, aquí está el número 32. Vamos a remarcarlo. Vamos a mirar si el siguiente número es también divisor del número 32. Entonces buscamos el número 32 en la columna del 2 y vemos que efectivamente sí está. Por tanto, el 2 también es divisor de 32. De hecho, aquí vale la pena remarcar 2 por 16 es igual a 32. Por tanto, el 16 también será un divisor. Ya llegaremos a él. Muy bien, el siguiente número es el 3. Vamos a ver si en la columna del 3 encontramos al 32. Pues no, el 32 no, no está en esta columna. Están únicamente el 30 y el 33. Por tanto, el 3 no es divisor de 32. Veamos el siguiente número, el 4. Vamos a ver todos los números que están en la columna del 4 y efectivamente hemos llegado al 32 porque 4 por 8 es 32. Entonces marcaremos el número 32 en la columna del 4 y de esta forma ya lo tendremos ubicado. Aquí está. Vamos a ver entonces el siguiente número, es el 5, ¿sí? El 5 no tiene en la columna al 32, por tanto, el 5 queda descartado. ¿Cuál es el siguiente número? Pues el siguiente número es el 6. Buscamos el 32 en la columna del 6 y vemos que no está, por tanto, no es divisor de 32. Vamos a ver con el 7, el 7 tampoco incluye al 32, por tanto el 7 no es divisor de 32. Miremos al 8, ¿sí? el 8 sí que tiene al 32 en su columna, por tanto el 8 también es divisor de 32. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Los siguientes números ya se ve muy claro que no contienen al 32, como, como se puede ver aquí, las siguientes columnas no tienen al 32. ¿Sí? hasta llegar al 16, que la columna del 16 tiene inmediatamente al 32. Por tanto, ¿sí? el 16 también será uno de los divisores de 32. Y así podemos continuar hasta llegar al 32 mismo. Es una cuestión a remarcar la figura que se forma entre los números que hemos ido encontrando. Igual que ocurrió con los múltiplos, y la función lineal aquí también pasa con los divisores y una función muy especial, que es la función llamada hipérbola. Muy bien, entonces vamos a buscar a todos nuestros divisores. Entonces allí donde teníamos un 32 estarán nuestros divisores, que son el 1, el 2, el 4 el 8, el 16 y el propio 32. ¿Sí? Recordemos, aquí multiplicamos el 32 por el número que está en la fila, que es el 1, y nos da el 32. Y de esta manera tenemos el conjunto completo de los divisores del número. Si en alguna ocasión has intentado encontrar los divisores de un número, sin un sistema o sin un procedimiento, verás que el tema se vuelve caótico. Por tanto, de esta manera puedes tener la seguridad de encontrar todos los divisores del número y además de forma ordenada, porque ahora únicamente lo que tienes que hacer es copiar todos los números que tienes aquí en la línea horizontal y ya tienes tu conjunto completo de divisores. Aquí vale la pena remarcar otra herramienta que será muy útil a futuro, que es la que se llamarán parejas de factores. O sea, a partir de aquí hemos encontrado toda una serie de parejas que darán como resultado al número 32. Las parejas de factores también serán una herramienta útil más adelante. Por ejemplo, cuando se trabajen identidades o productos notables y ecuación de segundo grado. Muy bien, regresemos al conjunto de divisores. Cuando escribimos los divisores nos encontramos que la lista nos queda así. Una manera de comprobar que tenemos todos los factores es hacer la multiplicación de esta manera. Primero los extremos, después los números que están al lado de esos extremos y así continuamos hasta llegar al centro. Si todos estos productos dan como resultado 32, entonces quiere decir que tenemos la lista completa, que no nos ha faltado ninguno. Y ahora vamos a practicar. Vamos a encontrar el conjunto de divisores de los siguientes números, por ejemplo del 8. Conjunto de divisores del 8. Como ya hemos dicho, vamos a buscar en cada una de las columnas si se encuentra el 8. Sí, aquí está el 8. Muy bien. En la segunda columna, vamos a ver, ¿está el 8? Sí, también está el 8. En la tercera columna, ¿también está el 8? No. En la tercera columna no está el 8. Por tanto, queda fuera. En la cuarta columna sí que está el 8. Y en el resto de columnas, ya se ve claramente que no, hasta que llegamos aquí al final. No es el final, pero hasta que llegamos aquí al 8. Entonces, en esta fila tenemos a los números que son divisores de 8. Vamos a escribirlos en la lista. Muy bien, siguiente ejemplo. Vamos a buscar los divisores de 24. Primera fila. ¿Están el 24? Sí. Segunda columna, ¿está el 24? Sí. Tercera columna, ¿está el 24? Sí. Cuarta columna, ¿está el 24? Sí. El 24 está por todos sitios. Quinta columna, ¿está el 24? No. En esta columna no está. Por tanto, aquí no pondremos el, no pondremos el rectángulo. Sexta columna, sí que está séptima columna ya se ve que no, octava columna sí que está, novena columna no, décima columna no, onceava columna no, doceava columna sí, y como el 24 está inmediatamente después del 12, el resto de columnas ya no, lo, no contendrán al 24 hasta llegar aquí. Por tanto, tenemos a todos nuestros divisores en esta fila y que forman parte del rectángulo en color rojo. Transcribimos nuestros resultados y ya tenemos el conjunto de divisores de 24 escrito correctamente. Vamos a ver el conjunto de divisores de 17. Muy bien, entonces veamos. El 17 está en la primera columna, sí. Busquémoslo en la segunda. En la segunda no está. En la tercera tampoco. En la cuarta, tampoco. En la quinta, tampoco. En la sexta, tampoco. En la séptima, tampoco. Bueno, en la octava, tampoco. En la novena, tampoco. Como podemos ver, aquí el, el segundo número es el 18, por tanto el 17 ya no estará en las siguientes columnas. Por tanto, la única opción es llegar a la primera columna, que es donde está el 17. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Solo tenemos dos divisores. Por tanto, el número 17 es un número primo. Este tipo de resultados va muy bien recordarlo, porque si en algún momento te piden encontrar los divisores de un número y te dicen que este número es primo, entonces encontrar el conjunto de divisores es inmediato. Porque este conjunto solamente consta del 1, que siempre estará, y del propio número. ¿Por qué solo tiene dos divisores? Pues porque es un número primo. De hecho, todos los números primos solo tienen dos divisores exactos, para recordar, Mientras que el conjunto de múltiplos es infinito, el conjunto de divisores es finito, o sea que tiene fin. El número 1 siempre es divisor de todos los números. Por tanto, cuando nos piden el conjunto de divisores podemos comenzar por el 1 y así tenerlo ordenado de menor a mayor, que es lo habitual. Todos los números primos solo tienen dos divisores exactos. De hecho, esta sería una versión alternativa de la definición de número primo. Recordemos, la definición habitual nos dice que un número primo es aquel que es divisible de manera exacta por sí mismo y por la unidad, o sea, por el 1. Y por último, continuamos usando la nueva notación. Esta nueva notación es breve y clara, será muy útil para temas más avanzados. Y ahora te propongo algunos ejercicios. Prueba a encontrar los siguientes conjuntos de divisores practicando con tu calculadora de papel. Aquí tienes algunos ejercicios que puedes hacer en un momento. Puedes hacer una pausa, hacer los ejercicios y cuando reanudes el vídeo podrás ver los resultados. Muy bien, estoy seguro que habrás hecho un trabajo excelente. Si has tenido algún fallo no te preocupes, es normal cuando estamos aprendiendo. Lo único que tienes que hacer es revisar todo el proceso y en caso que encuentres algún error pues lo corriges allí. Si aún tienes dudas puedes revisar el video otra vez. Aún hay más cosas por decir del conjunto de divisores. ¿Quieres conocer más a fondo las aplicaciones y curiosidades de esta herramienta? Quiero conocer tu respuesta. Puedes hacer tus comentarios aquí mismo o en el blog. Suscríbete, activa la campanita y comparte.